Amigos de Noticias News, estamos conectándonos en este momento para dejarles a ustedes un reporte más completo sobre las condiciones del clima y el paso del huracán Isaías sobre las Bahamas y también sobre el área del estado de la Florida, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Para las próximas horas del día, bueno, comenzamos viendo lo que hay en el Atlántico y en el área de eh, las Antillas también donde vemos en este momento a Isaías, una onda tropical, también la vemos en el centro y vemos también la depresión, la número 10, la depresión tropical número 10 saliendo de Teraria de África. ¿Qué es lo que está ocurriendo a esta hora? Bueno, pues ya se ha marcado una ruta de este sistema y podría estar eh, pasando cerca del estado de la Florida, aunque tenemos que decirle que la diferencia entre anoche y el día de hoy es que los modelos de computadora ponen el sistema un poco más alejado de nuestra zona lo ponen, lo ponen más alejado hacia el Atlántico vamos a mostrarles a ustedes cuál puede ser la posible ruta de este fenómeno atmosférico miren ahí, ustedes ven en este momento Este es el modelo europeo, el que estamos viendo en este momento, eh, la ruta que podría tener. Eh, ayer lo ponía entrando en el Estado. Sin embargo, ustedes ven en este momento cómo la pone más eh, bordeando la costa, aunque sí hay lugares donde tocaría tierra, específicamente si hacen una línea imaginaria desde Orlando hacia el Atlántico. Ustedes pueden ver en esa área de Tidalville en Cocoa Beach también por ahí hace entrada según el modelo europeo. El modelo americano la pone un poco más hacia adentro hacia también. Vamos a ver un momento. El model, esta del modelo americano, ¿ves? También la pone rondando, pero ro, eh, rodeando la costa, pero por el área de Palm Bay. Esto es. Lo que muestra el sistema en este momento, esta es la información por lo que hay que estar pendiente a las condiciones del clima. Como le hemos dicho, a las 11 de la mañana vamos a tener un reporte completo con todo lo relacionado a este sistema atmosférico para que ustedes tengan toda la información de primera mano de lo que está ocurriendo con este eh, huracán en el área del de Atlántico, acercándose al estado de Florida. Ustedes ven ahí, toda la costa de Florida tiene aviso de huracán. En este momento también las Bahamas, parte de las Bahamas sigue con aviso de huracán. Vamos a regresar en breve con más aquí en Noticias Generación News, pero les recordamos a ustedes que ustedes pueden ayudar ¿eh? dándole like a este video, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube.